Hola, bienvenida, bienvenidos a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles. ves la semana del día lunes 6 de marzo al domingo 12 de marzo del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue. También utilizo las de la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue mis cartas y mientras pongo las cartas este pues ahí les comento un poquito, espero que la están pasando bien es muy chistoso pero esta semana que acaba de eh, terminar uh, <risa> estuvo como muy alarmante este, toda la gente que conozco ha tenido algún tipo de problemas, algunos de salud este, la gran mayoría de hecho han sido de salud uh, otros de seguridad uh, y, uh, y bueno uh, han pasado cosas como un poco desagradables pero de lo que estoy viendo todo se ha resuelto para el bien mayor de todos los involucrados entonces este, pues para mí el mensaje principal de todo esto es mantener en alta, perdón, en alto nuestra fe. Y pues como decía el año pasado, no dejes que nada ni nadie es opaque tu brillo, ¿no? Bueno, um, es importante mantener la fe en alto y pues sí, uh, confiar en la corte celestial y en el proceso de la vida. Hay situaciones que no podemos cambiar. Y hay que aceptar. Y uh, hay muchas veces que ese ruido externo que hay tan fuerte. Eh, tanta inquietud eh, política y económica. Sobre todo política. Es la que de repente a mí me cuesta mucho trabajo. Porque siento que vamos en retroceso. <risa> desde e ir avanzando grupalmente, espiritualmente como humanidad. Pero bueno, este, ese es el aprendizaje que yo saqué de la semana anterior. Realmente, pues sí, tomar las cosas como vienen, y hacer lo mejor de la situación, y confiar en nosotros mismos, en Dios, en que tenemos todas las herramientas para poder resolver todo lo que... Eh, pues estamos viviendo, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety, sobriedad. eso significa lo que hablaba de la semana pasada, la objetividad, ¿no? El ser objetivos, el realmente dejarnos de juicios y prejuicios y ver desde la distancia eh, la situación con mucha... Sí, objetividad, serenidad, ¿no? como observadores, sobriedad. Y dice: My clear mind is easily able to focus on, and concentrate. Mi mente, mi claramente, con facilidad se enfoca y se concentra. <risa> me, o sea, en, en, es muy fea la traducción: uh, Me concentro y me enfoco con facilidad teniendo una mente clara como que más bonito okay. entonces es un poquito de lo que estaba hablando ahorita al comienzo ¿no? dejar fuera todo el ruido externo que si la guerra en Ucrania que si, qué sé yo, aquí en México AMLO y el INE y, uh, y la inseguridad que si en Estados Unidos que si lo que fuera en todos los países hay un, un tema o varios temas que son demasiado preocupantes entonces, es así como retraernos un poquito, distanciarnos, verlo desde como espectadores, pero no participar en todo este ruido. ¿okay? Y por lo mismo tengo un escenario claro de qué es lo que está pasando, lo cual me va a permitir concentrarme y enfocarme en tomar decisiones y en tomar acciones adecuadas, ¿okay? con certeza. Muy bien, empezamos. Día lunes y martes, dice disolver obstáculos y es el arcángel Rafael y dice arcángel Rafael ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria y abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan bueno este justo de lo que estaba también hablando hace rato la semana pasada realmente parecía como que como estaba mencionando como que estábamos en retroceso como que nada avanza y bueno, pidámosle al arcángel Rafael, que es el arcángel sanador, este, que armoniza también las situaciones, a disolver los obstáculos, a abrir los caminos y dejar que las cosas fluyan. ¿no? Ah, yo de hecho siento que en, en mi caso muy particular esto ya comenzó, ya se disolvió una problemática que había ahí y ya empezó a fluir. ¿no? Y tal vez el resultado no es tan extraordinario, maravilloso como lo esperaba uno, pero se disolvió y, y ya están como que empezando a fluir la energía como debe de fluir y para el bien mayor de todos los involucrados. Muy bien, para el día miércoles y el jueves la carta dice confianza, bueno pues justamente hablaba de la confianza y de la fe en nosotros mismos y en la corte celestial. Y dice Arcángel Ariel, Ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. ¿Okay? Entonces, bueno, esto al fin y al cabo nos está diciendo que todo está bien. Si la gente que comentaba de mis amistades que tienen problemas de salud, sobre todo, todo se va a resolver, todo está bien. ¿okay? Es, es una experiencia tal vez ahorita te esté asustando, pero es una situación que está resuelta, no es nada grave, ¿no? Hay que confiar en el proceso de la vida, de que todo, este, sí, va a tomar su cauce, ¿ok? Esto también es importante para la gente de control, eh, como saben, pues tengo a familia, o provengo de una familia de control, entonces... Difícil para estas personas confiar en que todo está bien y casi siempre tienen una mentalidad negativa ¿no? y quieren que como prever de que no pase algo negativo entonces la, lo que nos pide el universo es justamente lo contrario ¿no? confiar, tener fe, tener la certeza de que todo está bien y todo se está encaminando de acuerdo a el plan de Dios, el plan de vida, el plan divino ok y soltar, confiar en las decisiones de los demás, confiar en uno mismo, confiar en Dios. ¿okay? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, perdón. Y dice, Arcángel Zetkiel, ayúdame a perdonar, a perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Aquí también uh, es importante aclarar de que es mejor para nosotros el perdonar a los demás, porque si tenemos este enojo o esta atadura hacia esta situación del pasado que nos hicieron daño o que interactuaron injustamente, lo que fuera pues nos daña, ¿no? yo en lo particular, ahorita estoy pensando en una persona, eh, alejé a esa persona de mi vida, he cortado el contacto con esta persona por el daño que me llegó a provocar, y le perdono de corazón porque entiendo de dónde viene y por qué interactúa como interactúa. Eh, eso no significa de que pues aplaude esa acción porque pues obviamente me parece que es una persona injusta y de, de malas intenciones pero entiendo por qué está haciendo lo que está haciendo y por lo mismo le perdono desde un punto de vista espiritual ¿no? y esto no significa bueno, el perdón de que ah, ahora ya todo va a ser eh, armonía y felicidad y este y vamos a hacer grandes amistades, sino no significa simplemente eh, ya lo solté, ya es parte del pasado, este sé que interactuaste de esa manera, este, injusta y mala, pero este pues ya quedó en el pasado, ¿no? y ya, o sea no es algo que me que me esté carcomiendo, vaya eso es a lo que quiero llegar, eso para mí es el perdón Uh, hay gente que dice sí perdono pero no olvido que eso suena muy vengativo no, no voy por ahí <risa> sino simplemente el decir ok entiendo, suelto, perdono este pero no por ende voy a tener una relación con esta persona ¿okay? muy bien y por último muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años la carta dice diversión. Bueno, me encanta cuando sale esta carta, porque nos están recordando los ángeles y los maestros ascendidos a que venimos a disfrutar nuestra vida, a divertirnos como los querubines, como niños chiquitos. ¿no? Y los niños lo que hacen, pues qué hacen, viven, son, no, no se cuestionan la vida, no se preocupan por las problemáticas de los adultos. Entonces, es lo que nos están pidiendo desde eh, el universo, desde la corte celestial, es despreocuparnos. ¿sí? Y yo sí me cacho en ese sentido, sí me preocupo mucho en resolver situaciones que he dejado no resueltas mi padre, que afectan obviamente a mi mamá y a mí, pero uh, es así como creo que hay... Okay, están disolviendo los obstáculos, está empezando a fluir. Confío en la corte celestial que todo esto está bien. Perdono en este caso a mi papá que no, como alma, no quiso este, pues hacer lo que le correspondía y pues me pasó a mí esa problemática. ¿no? Ahí está un ejemplo de esto. Y verlo con sobriedad, con objetividad, ¿no? con amor y distanciado, sin la emoción del enojo o de algo, ¿ok? Y divertirnos, confiar en la corte celestial de que todo está bien. Y bueno, te deseo una semana extraordinaria, seguramente lo será. Mantente sobria, sobrio, todo está bien. Y uh, hasta la próxima ocasión. Te agradezco si sí, puedes compartir este video o los demás con la gente que amas para que podamos expandir nuestro círculo de luz. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.